Ok, voy ahora a dar un examen en Word. De este es mi examencito de Word, <coughs> tenemos que eliminar todo esto porque ya esto no es relevante dentro de Moodle. No puedo transferir el dibujo directamente, por lo tanto tengo que borrarlo. Pero yo lo quiero presentar en mi banco de preguntas. Si estás en Mac. Usted está viendo toda en mi pantalla, ¿verdad? Está el screenshot. Si está en PC, hay una herramienta que se llama Snipping Tool que hace lo mismo. Que yo capturo pedazos de, de la pantalla o la pantalla completa. Por ejemplo, aquí yo lo que hago es mover esto para capturar ese pedacito. Y lo guardé una vez lo guardo lo borro porque no lo puedo transferir directamente allá ahora bien lo que lo voy a explicar ahora es sumamente importante voy a abrir eh, se acuerdan las categorías que le mencioné yo no voy a utilizar lo, la numeración normal porque cuando yo transporte Uh, esto uh, dentro de Moodle no va a tener sentido si yo tengo 10 exámenes dentro de Moodle. Yo no sé a qué pertenece qué. Así es que yo lo que hago aquí es, digo, si usted lo hizo correctamente, utilizó el, el, el procesador correctamente y creó los números automáticamente, yo vengo aquí y le puedo decir... Voy a definir el formato. esto va a ser mi capítulo 1. Preguntas del capítulo 1. Y mis preguntas. Quedó la variable atrás. Capítulo 1. Pregunta. Y aquí está el contador. Ve lo que hizo. Identificó. Todas con capítulo 1, pregunta 1, pregunta 2 y pregunta 3. Para que cuando yo lo ponga en Moodle, yo voy a poner, voy a crear una categoría de capítulo 1. Yo pongo todas mis preguntas del capítulo 1 en esa categoría. Así no se me mezclan con las demás. 2. Las alternativas tienen que estar en mayúscula. Y aquí están en minúscula. Si lo hizo automático en Word, yo puedo cambiarlo aquí. Ahora vienen las, las alternativas. Entonces, eh, las alternativas tienen que estar en mayúscula y hago el mismo procedimiento. Voy aquí a Numbering y ya selecciono las mayúsculas que están aquí. Mayúscula. Voy a la otra sección. Mayúsculas. Y voy a la otra sección. Si lo hago todo corrido sin, sin esta intervención, puede ser que todo se marque completito, pero yo lo hice en diferentes instancias, por eso es que no se marca completo. Ahora, ya estamos casi, casi. Lo único que falta es la alternativa correcta. Y entonces tienes que escribir la palabra en mayúscula, answer, ¿eh? dos puntitos, espacio y la correcta. Que es la B, ¿Okay? copio si sí, me hace esto porque ya está automático. Pongo eh, se quedó en la B, falso. Esto no importa dónde esté, ¿verdad? Este y Aquí sería. Eh, ¿Cuál es esta? Cuando me estoy la ciudad gris sería la D. Ya estamos listos. Claro, usted lo puedo poner bonito, que todo esté cuadradito, ¿verdad? Este. Se pone así, nos ponemos medio místico. Porque no importa cómo lo pongamos, porque lo que tenemos que hacer ahora es convertir esto que está en Word en... Se me perdió el menú por agrandar la pantalla. Se me... Ahora sí. Déjame ver cómo... En File, voy a un momentito. Save as. ¿Está viendo esto? Están viendo esto. Ahí está pequeño, bien pequeño. Se ve. Pero si usted menciona lo que va a escribir, pues, eh, algo lo que va a seleccionar, pues. Voy a, voy a seleccionar plain text. Plain text. Guardo plain text. Ernesto, a... Ajá. ¿Puedo repetir que me perdí ahí en esa parte? Sí, a... guardo. Plain text. Ok. Gracias. Voy a guardar save as. Porque si le digo save lo guarda en Word. Save as. Selecciono en el formato. Plain text. Guardo. Ahora Word me va a hacer una pregunta. Voy a seleccionar Other. Selecciono Unicode UTF 8 para que interprete como nosotros estamos acentuando y usando símbolos raros, pues interprete todo eso y no te lo convierta en otro símbolo, sino que lo deje en el teclado internacional. Guardo. Ahora, se guardó este mismo examen, examen de prueba de Word. Ernesto, disculpen no, otra vez. No pude ver lo último, está muy pequeñito. Unicode, ¿qué? Unicode UTF-8. Déjame ver si lo puedo hacer acá. Es que me esconde? Ajá, ahora puedo. ¿Lo está viendo ahora? ¿Lo estás viendo ahora? Sí, gracias. Plain Text. saved. Okay. Lo voy a reemplazar porque ya lo guardó. Selecciono Other Encoding. Ella te va a marcar esta. Eh, eh, yo estoy usando una Mac. En el caso de la PC, pues te marcará de, de Windows. Other Unicode. UTF 8. Aquí te da un ejemplo más o menos como se ve un preview y guardo. Okay. Ya está convertido a texto sin códigos ni nada. Cierro Word. Voy. Voy a ver el archivo que debe estar aquí. ¿Lo ve aquí? ¿O uh -huh. no lo ve? Está chiquito. Está guardado en donde uno lo quiera guardar, ¿verdad? Donde estaba el archivo original, ahí mismo se va a guardar. Okay. O sea, no tienes que decirle lugar porque te lo pone en el mismo lugar. Entonces aquí yo lo voy a, simplemente lo voy a ver. En el caso de PC te va a abrir el, el, te, el editor este normal de que no es word el de Windows aquí te va a abrir el de el de Mac para que para ver cómo están yo quiero ver que todo está bien miren tienes esto de más ve esto esto no puede ir así que yo lo borro eso es para la Mac no eso fue cuando te te Transportaste a texto pleno, te trajo una ah, identificación. Yo lo borro porque eso no es parte del examen. Okay. Tengo que entonces verificar que esté mi premisa. La premisa no puede tener párrafos, tiene que tener párrafos continuos. Es decir, si yo le doy un enter aquí, rompí la premisa. Y aunque yo escriba algo aquí, va a crear un error. Porque la premisa no puede ser rota, tiene que ser continua. Así que yo borro esto. Puede haber un espacio, pero yo prefiero que no haya. Para que todos estén juntitos. Veo las mayúsculas, está todo bien. Veo la pregunta y la respuesta. Viene la otra premisa. La, pre la respuesta. La otra pregunta, la respuesta. Así que guardo. Ahora sí que vamos a, a, yo creo un cursito aquí este, de prueba que voy a utilizar porque ya, bendito, he explotado los del, míralo aquí. Ok, está en Moodle, ¿lo están viendo? Díganme si hay problema para expandir la pantalla. Expándela. Ahí. Sí. Ok. Vamos a ir al banco de datos. ¿Dónde es que se encontraba el banco de datos? Estoy haciendo un examen. Liz no puede contestar. En, en cuestionario. En, en gestión. En gestión, aquí. Mire el banco de datos aquí. Ok. naturalmente no hay nada miren las categorías así que voy a, lo primero que voy a hacer es crear una categoría le doy categoría y escribo examen capítulo 1 ya tengo aquí mi categoría Puedo crear, si ya yo sé de antemano cuántos exámenes voy a dar, puedo crear todas las categorías para salir de eso. ¿okay? Capítulo 2, examen capítulo 3, así sucesivamente. Bien, ahora voy a importar. El, el tipo de examen que vamos a hacer, que importar, es eh, Aiken. Formato Aiken es el más simple y solamente acepta Preguntas de selección múltiples solamente. Cierto y falso se considera selección múltiple por selecciona o cierto o verdadero o falso. Así que caben dentro de esta categoría. En general, me aseguro de que esté en el examen. Fíjense, si yo no le doy nada, me lo iba a poner en el, en el buzón, en el repositorio general del curso. Y yo quiero que me lo ponga en mi categoría. Aquí yo me aseguro de que vaya a eso lugar. Si por casualidad lo pongo en el general, no hay problema. Yo lo mudo porque me da la alternativa. Pero eh, es mejor hacerlo así. Selecciono el archivo. Aquí déjame Arrastrar. Yo prefiero arrastrar que estar navegando. Busco el archivo donde esté y lo arrastro aquí. Espero que esto desaparezca y el texto se cambie de color. Un color azulito, celeste, algo así. Ahora. ¿Okay? Ahora está listo. Procede a importar. Si todo sale verde fantástico si sale er sale algo rojo aquí hay un error y tienes que volver a, a buscar dónde es que está el problema Okay. tengo las tres preguntitas le doy continuar y aquí tengo mis preguntas ¿Okay? mm. ahora observe que esta es mi pregunta de selección múltiple la B. está es el simbolito pero en mi pregunta, yo la voy a editar. Yo lo recomiendo que lo haga. Le voy a explicar por qué. Miren, esto es como le va a aparecer al estudiante. Este es el nombre de la pregunta. Pero yo no quiero que esto le aparezca al estudiante porque ya le está dando como un indicador de qué pregunta es. Y como estos estudiantes nunca cachotean las preguntas a otros compañeros de otras sesiones, ¿verdad que no? Ay, la pregunta número uno es esta. Porque ya las está identificando. Y como en, en Moodle vamos a, a barajarlas para que salgan revueltas, ¿verdad? Tanto las preguntas como las alternativas. Pues yo le borro esta parte en donde aparecen los estudiantes. Así que voy, guardo, voy a la otra, hago lo mismo, me dice pregunta 2, la borro, la guardo, y pregunta 3, la borro. Y guardo, ok. Se acuerdan que aquí eh, en esta creo que era había un dibujo, ¿verdad? En la 1. Voy a editarla para insertar el dibujo que yo quiero. ¿Cuál de los siguientes símbolos representa Uper de Ponce? Así que aquí Miren, esta parte, usted, de que es la parte de edición, usted puede expandir y aquí puede insertar diferentes multimedios, tablas, bastantes cosas. ¿Ok? Puede editar, eh, justificación, bold, el texto más grande, más pequeño, con color. Ahí están todas las alternativas. ¿Ok? Siempre va a tardar lo mismo. Tarda un poquito, se toma un poquito de café, se relaja y ahí está. Demasiado de grande. Lo toca, dos clics y aquí reduzco. Vamos a darle un 400. Le da un tap y él lo ajusta automáticamente. Vamos a ver. Más o menos. Se ve bien, ¿verdad? Pues ahí guardo. Vamos a darle un preview para que aquí podemos dar, podemos duplicar la pregunta y alterar los resultados. Podemos una vista previa o borrarlo. Vamos a ver cómo se ve. Así le va a aparecer al estudiante. ¿Okay? Así que ahí se ponen creativos. Pueden incluir los de biología, que hay muchas imágenes preciosas y ricas para los exámenes, ¿verdad? Usted le presenta una célula y le da alguna alternativa, pues ahí tienen ok fíjense que yo yo trabajé el banco de preguntas solamente no he hecho el examen así que ahora voy a crear el examen a configurarlo ya el banco de preguntas está vámonos al curso para crear una actividad o un recurso vamos a ver quién me contesta qué tengo que hacer que no sea lee. y no puede hablar Buscar este añadir Activity, añadir una actividad. Aquí. Al final. Tengo que activar la edición. Exacto. Cuando yo activo la edición, se pone unos símbolos de más y aparecen las herramientas. Entonces usted busca el tema. De hecho, en el, vamos a suponer que el tema yo quiero ponerle examen. Capítulo 1. Entonces, aquí voy a poner la actividad. ¿Es una actividad o un recurso? El recurso es algo estático: enlace, archivo, en PDF, presentaciones. La actividad requiere acción del estudiante o es dinámica, por ejemplo, como estos contenidos. Así que yo voy aquí a en mi cuestionario que le dije que examen. Agrego, le pongo el nombre, examen, capítulo 1. Aquí usted se puede desbordar, pero no escriba mucho porque los tú sabes que los estudiantes no leen, así que no pierde el tiempo. Dele instrucciones sencillas. Eh, conteste las preguntas, qué sé yo, tiene un valor de tanto, chivichija. Bien. Permiso en esto. Ajá. Cuando estuvo en Add Activity or Source, Ajá. Qué fue lo que seleccionó para cuestionario, cuestionario, cuestionario. qué es examen. ok gracias. ok Una vez esté aquí que le pongo el nombre, puede poner una descripción de lo que se trata, el examen del tema qué sé yo qué te vale tanto. Es importante esto. Cuando usted va a poner disponible ese cuándo se va a abrir y cuándo se va a cerrar, y el tiempo que usted le va a dar. ¿Ok? De 10. Acuérdense que esto es en 24 horas. Que a veces usted, lo voy a dar hasta, la, hasta las 8 de la noche y selecciona 8 y es 8 de la mañana. Está en 24 horas, pero el estudiante se lo va a mostrar en el de 12 horas, porque le pone AM y PM. Y le voy a dar 15 minutitos nada más de este. Bueno, le voy a dar media hora para que se cierre de 10 a 10 y media. Por si acaso alguien entra tarde. Ahora, aquí le voy a dar 5 minutos para que conteste esa preguntita. Bien. La calificación, que vale 3 puntitos. No, la dejo así. Porque para probarle si se cuelga, pues se colgó. Ahora, las opciones de revisión... Es importante lo que yo acostumbro es apagarlo todo y puede ver solamente la puntuación, pero que no vea las correctas. Porque si ve las correctas, ¿qué puede pasar? Pasa de información el a otro. Es correcto. Pues entonces apague todo. Yo no le dejo nada. Y después, entonces le abro cuánto sacó? Ellos lo van a ver en su... Ahora bien, mire esta parte. ¿Dónde está? Esto súper importante. Restricciones extras sobre los intentos. Bueno, ahora estamos a distancia. ¿Verdad? Que todo el mundo lo tiene que coger desde sus hogares. Pero... En la forma tradicional, usted lo da en, la, en, la, en el site, en la UPR de Macao, pero si no le pone restricciones, el estudiante que está en su casa puede coger el examen, porque acuérdense que esto es por internet, si usted no le pone una restricción. Así que usted aquí puede ponerle una clave y usted guarda esa clavecita, ¿verdad? Siempre puede, se lo olvida, va y, lo, y la ve. ¿Para qué? Para que cuando el estudiante vaya a tomar el examen... Ah, mire, me pide un examen. Ah, pues escríbanle en esto. ¿Eh? Claro, con, con todo eso, ¿verdad? Estamos tratando de, de guardarnos. Con, por el estudiante se lo puede chotear por el teléfono. Guarden todos los equipos en el salón de clase. verdad? Guarden todos los equipos. Y solamente van a, contestar, a usar la computadora para que no le vaya a decir a otro estudiante que está en su casa, Mira la clave es Júpiter en 1990, que se puede dar, pero... Esto es una, una restricción extra. ¿Okay? Yo la voy a quitar. Pero esto Yo la utilizo siempre. Siempre le doy una, una restricción. Piensen ¿Okay? ah. que el examen está aquí, por está vacío. Porque yo no le he puesto las preguntas. ¿Okay? Así que yo, cre, yo me, me hice de cuenta que yo le puse las preguntas. Vamos a chequear el examen. Aún no se ha agregado preguntas, ¿ok? Así que digo, editar el cuestionario y me lleva aquí. Voy a marcar, reordenar las preguntas a la sal. Voy a agregar las preguntas, ¿de dónde? De mi banco de preguntas. Voy al banco de preguntas, que es este las selecciono todas y las añado, ¿ok? Tiene un valor de un punto, de un punto, de un punto y la calificación máxima es tres puntos. Siempre verifiquen esto. Este numerito tiene que ser igual a este. Claro, si valen dos, aquí va a decir dos puntos, dos, pues le pone dos puntos. Está vale dos, dos y 2 entonces serían seis. Una vez usted termine Voy a guardarla. Sí, ya está mi pregunta. Vamos a ver cómo se ve ahora. ¿Qué pasó? Que debe estar cerrado. Eh, 20 de marzo a las 10 de la mañana. Ya pasó el tiempo. Porque tenía una restricción, ¿verdad? Déjame ir al, al curso para entonces editar y quitarle las restricciones para yo verlo. Mire, esta edición no me edita este, esta edición me edita esta área, ¿sí? Porque a veces nos pasa, ay, no me sale, estoy dándole la edición que no es. Ahí está la preguntita le aparece la cantidad de ítem el estudiante puede ahora navegar ah yo no quiero contestar la 1 voy a la 3 van a 3 contesta voy a la 2 ella le marca que ya contestó esta la que están en blanco es que no ha contestado ya está todo siguiente para visualizar y terminar el intento Ok. así que se va a ver la, las preguntitas en el examen naturalmente el estudiante cuando entre a su a su a moodle puede ir a la calificación y va a ver la nota que sacó ok y de igual forma Usted puede ir a la calificación, le va a aparecer la. Aquí yo no tengo a nadie matriculado, le va a aparecer la lista de todos los estudiantes matriculados. Recuerden que no tienen que matricularlo ni desmatricularlo. O sea, a eh, un enrollment, porque una vez el estudiante se da de baja, el sistema mismo lo saca. Y aquí va a ver todos los informes de todas las notas que usted tiene eh, que le crea ya su roster. Ahora, vienen las preguntas Ernesto eh, una pregunta cuánto tiempo tú le das por pregunta para contestarla ay dios mío eso es algo eh, dependiendo la, la la dificultad de las preguntas si son si son enunciados bien largos que no se deben dar porque, bueno, aunque no sean preguntas de matemática, ¿verdad? Que le ponen una, o sea, de una situación para analizar que ya eso es otro tipo de... El tiempo para contestar tiene que hacer un cómputo, pues el profesor debe, debe hacer el cómputo el cuánto tarda y añadirle tres cuartas partes más del tiempo. Pues la dificultad del estudiante. Pero en los, si los exámenes son premisas cortas, un estudiante no debe pasar más de un minuto por cada premisa. Si es de 30, yo le puedo dar 45 minutos. Ok, no, no, yo me refiero pregunta por pregunta, no, no el examen completo. Pues si es pregunta por pregunta, tú calcula más o menos. Más o menos, sí. Y eh, ahí entonces tú le dices, pues, este estudiante se supone que en tanto tiempo debe... debe eh, cinco contar. minutos. Sí. Decir, Permiso que interrumpa, Luis. Tal vez le puedes dar 1.5. Recuerda que tenemos algunos estudiantes que son de acomodo razonable, para uh -huh. que entonces todos se beneficien, porque no podemos hacer un examen individualizado. Yo calcularía 1.5 por la cantidad de preguntas. Ok, gracias por hacer esa observación, pero le aclaro. Cuando te tenemos los estudiantes. Esa situación, recuerden que los estudiantes que están por seis llevan un papel, ¿verdad? Que necesita tiempo y medio. Si usted a ese estudiante particular le puede extender el tiempo solamente a él. ¿Ok? Y eso lo hace el examen. Cuando, eh, cuando va a dar el examen, lo puede asignar. Que es que yo no tengo estudiante ahora. Te aparece la lista de estudiantes y tú vas a asignarle una, por ejemplo, si es de 30 minutos, al estudiante X va a tener una hora. A ese solamente. O sea que se Pero, le puede personalizar pues, al estudiante. Exacto, o se puede personalizar Mejor, para cada estudiante. Es como, no, como desconocí ese detalle, pues pensé overall, tú sabes, para, sí. para que no se afectara. Sí, también yo lo, yo lo hago regularmente, yo lo hago este eh, así general para que se beneficien todos, pero tiene las alternativas de ir particularmente a cada estudiante que tengan ese, ese beneficio y lo, se lo da solamente a ese estudiante. De, de hecho, puedes el examen se puede haber cerrado. Pero ese estudiante llegó para un ejemplo, la clase terminaba a las 9 y media y él llegó por alguna situación, pues llegó a las 9 y media. Ay, profesor, que tuve un accidente, chichilla. y pues tú dices, pues está bien, te lo voy a dar la hora, Si sí, tiene la disponibilidad, estoy haciendo un ejemplo hipotético. Pues va solamente ese estudiante, le dice, este estudiante va a coger el examen de esta hora a esta hora y lo demás no se toca. También puedes hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? Permiso, sí. Ernesto. Ajá. Es que soy yo, soy no usando Moodle. ¿Qué pasa si a los estudiantes en su casa se le cae el sistema cuando están cogiendo el examen? Ok, eso sucede regularmente, y más ahora Ajá. por, por el, el sistema que está en estrés, por tanta Ajá. gente que está accediendo. Pero cuando si, el, si se le cae la comunicación, el Ajá. estudiante vuelve y entra a Moodle. Okay. hace el intento y el intento le dice abajo continuar y donde se quedó ahí continúa ok gracias uh -huh.